La higiene del paciente encamado cumple diversas funciones, fomenta la limpieza eliminando los microorganismos, las secreciones y excreciones corporales, fomenta el descanso produciendo relax y tranquilidad, mejora los aspectos físicos, acondiciona la piel y hay una serie de momentos para realizar la higiene, el aseo al principio de la mañana va a ser un aseo general. A las horas de las comidas, un aseo de manos y de boca y por la noche, antes de acostarse, un aseo de manos y de boca. Antes de realizar la higiene del paciente, debemos de preparar la habitación, retirando las alfombras y retirando todos los obstáculos que impidan nuestro cuidado. La habitación debe de estar ventilada diariamente y, si es posible, con luz natural y colocando todo lo que vamos a necesitar cerca de nosotros para favorecer el cuidado. Vamos a realizar el aseo del enfermo encamado. Tenemos ya preparado todo el material en la mesilla. Procedemos a retirar la ropa de la cama. La sábana se le deja para proteger su intimidad. El material necesario, palangana con agua caliente, esponja, toalla, jabón y guantes. ...se expone la zona del cuerpo que se está lavando. Retiramos el camisón... ...y comenzamos a lavar por la cara. La cara se lava siempre sin jabón... ...es muy importante hacer un buen secado... ...así evitaremos que la piel se humedezca y haya micosis... el resto del cuerpo ya le podemos aplicar jabón orejas cuello asilas haciendo mucho hincapié en los pliegues. brazos, manos, secando mucho los pliegues de los dedos. Pasamos al abdomen, piernas y pies. Pasamos a la zona genitoanal que debe de lavarse siempre de delante hacia atrás y siempre con distinta esponja. Una vez impregnada en agua y jabón, se lava en esa dirección y se retira la esponja. Una vez terminado todo esto, pasamos a la espalda. Siempre se gira hacia la parte del cuidador para evitar las caídas. Si la cama tuviera barandillas, se podría ir hacia la zona de las barandillas. Pasamos a hidratarle la piel, siempre con giros concéntricos y suaves en las zonas de roce, para evitar las lesiones codos sacro rodillas y talones ahora vamos a pasar a lavarle la boca para ello cogeremos unas gasas y un depresor humedecidos. Y frotaremos bien los dientes, la lengua y las mucosas. Pondremos camisón limpio. Y ahora realizaremos la cama con el paciente en ella. Hemos dejado al paciente sujeto con las barandillas, pasamos a poner la sabana de abajo, retiramos la almohada que nos ha servido de sujeción y le giramos para sacar la sabana que tenemos entremetida. procurando siempre que no haya ningún pliegue para que después no le pueda hacer daño debemos de recordar tres cosas importantes aclarar bien los restos de jabón pues pueden producir irritaciones ...o lesiones al mezclarse con el sudor. Secar bien todas las zonas y así evitaremos las dermatitis. Y la hidratación de la piel, siempre con giros concéntricos... ...y de forma suave, protegiendo las zonas de apoyo.